Se acaba el tiempo, prepárate, prepárate para lo que vamos a ver, porque creo que es eh, lo suficientemente importante como para prestarle atención. Así que, quédate. Bien, también por otra parte, os voy a recordar que tenemos en la web todo con un 45% de descuento por dos cosas. Uno, por el cumpleaños de la jefa, que la tengo pachucha hoy, está fastidiada la pobre. Y otro por el nacimiento de Derek. Derek, un proyecto que empezamos hace 11 meses, en el cual pues, colaboramos para que eh, su mamá pudiera... Bueno, quedarse embarazada y seguir y sacar adelante un, un miembro más de la comunidad. Entre muchos somos cuñados y somos tíos de Derek. Pero además eh, vamos a tener a alguien que dentro de unos años bueno pues va a cumplir con Hacienda también. Os habéis quedado muertos. En fin, bueno, tenemos otro contribuyente. Bien dicho esto, eh, como el nacimiento de Derek se produjo, todo salió adelante, pues lo prometido es deuda. Estoy sorteando un curso y dos scripts a elegir eh, y si alguien le toca el curso y ya lo tiene pues puede elegir un script igual esto no es importante mm. quien quiera participar qué tiene que hacer pues ir al vídeo que os saldrá por aquí arriba que de ayer eh, verlo y comentarlo claro eh, porque tiene unas condiciones el comentario. Cumplís con las condiciones y bueno, pues entráis en el sorteo porque se va a hacer sobre ese vídeo, no se va a hacer sobre los demás. Es decir, si aquí tú comentas, oye, me parece fantástico, genial, yo, yo te lo agradezco como bobollón porque me ayuda. Pero es a ese vídeo al que hay que ir, que no nos confundamos, que porque hay gente que luego comenta lo siguiente y dice, ¡ay, yo me he equivocado! Yo lo voy a recordar hoy y mañana, porque el sábado será el sorteo. ¿Vale? Y el descuento en la web, evidentemente, va a seguir, creo que de aquí a final de mes. Así que ya lo vamos viendo. Venga, chicos, comenzamos. Panita. Bien, pues suscríbete a la campanita. Bueno, decía Cicerón una frase súper guay que decía que la costumbre de decir sí me parece peligrosa y resbaladiza. ¿Y por qué? Pues porque estamos, sobre todo los que somos un poco digamos servile nos gusta ayudar a la gente o nos gusta tal siempre estamos venga así, venga así, venga así y muchas veces comprometemos nuestro propio Yo pues me imagino que a muchos de vosotros os pasará, pues en la familia el que sabe no sé qué, pues todo el mundo va por él. El que sabe tal, todo el mundo va por él y es, muchas veces hay que saber decir no. Y no pasa absolutamente nada, tenemos que aprenderlo, es algo que, que hay que reinventarse con ello. Y a ver si el profe de Psicología del Trading nos da unos, unos cuantos eh, bueno, pues consejos para eso. Eh, estoy, estamos preparando un webinario con preguntas, así que si tenéis alguna pregunta para él, podéis ponerlo en comentarios porque la trasladaremos, ¿vale? Estamos en ello. Eh, bien, dicho esto, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues que... En cuatro, vemos la vela de 4 horas, aquí ha habido una vela loca ahí, de un 0,93% y ahora, bueno, pues está una vela rojilla, una vela de tonteo tampoco demasiado sea, tenemos aquí una onda sinusoidal Uy. pero vamos a ver si eh, hacemos así o ¿okay? que, como narices lo va a hacer es un movimiento bastante típico ¿por qué? porque, bueno eh, nos fijamos en el movimiento de una hora vamos a verlo vemos como después de, de subir tocó en 20% bueno, intentó subir, se fue a la 50, incluso la perdí un poquito, estuvo ahí aquí un cruce de tonterías y siguió hacia arriba. Siguiente movimiento que voy a hacer en una hora, vale, probablemente, después de subir, va a ser caer, perder la 50 e incluso la 100. Eso es por lo que yo apuesto. Entonces, si nos vamos a 4 horas, ¿a qué corresponde? Pues a la EMA20, de 4 horas como poco, y nuestra línea de Nitro. ¿Vale? nuestra línea Nitro, donde se produzca. Entonces, entre las dos pillas andará el juego. En principio yo creo que con la M20 será suficiente, pero si le da por hacer un doble techo, uno más alto que el otro, y caer, pues puede ser. Entonces prepárate bien, prepárate para este movimiento que puede venir. Eh, ¿Por qué? Pues porque llevamos ya bastante tiempo con los R6 muy arriba, tanto en cuatro horas como en una hora. ya Aquí ya, ya nos mandó una, una hora de decir, cuidado que no vamos para abajo! Y bueno, pues cayó un poquito, un poquito más, tampoco es que haya caído demasiado, desde que lo dijo, no ha caído nada. Eh, después de la volatilidad del otro día, bueno, a partir de ahí ha seguido subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero empieza a parecer, a parecer al menos que falta fuerza. Fijaros una cosa, y vamos a, a una hora, mirar como en esta subida de una hora hasta la resistencia, el volumen fue muy despacito, luego subió bastante, luego cayó, luego volvió a subir, y ahora lleva cuatro velas, cuatro horas que está cayendo sin embargo nos estamos manteniendo ahí arriba incluso en esta vela subió el el, el precio debe de hacer un, una zona de soporte, si pone a, se pone a hacer banderita con un doble canal, estamos en la parte superior y luego hiciera uno en la parte inferior hasta la zona que tenemos aquí en torno a los 29.300 estaría bien pero yo pienso que si lo que busca el mercado realmente es que Bitcoin vaya a buscar la zona de 35, en STP2 que tenemos marcado más arriba eh, debería de hacer un, un soporte por lo menos o muy bueno a lo largo de bastante tiempo en la zona de 30 o caer más abajo para recoger dinero y comprometer más a más gente más arriba, porque si no lo veo difícil. Eh... Pero vamos, que de momento, yo es mi camino de apuesta, es decir, ya lo puse aquí, en su día en el BLX, yo creo que ahora vamos a tener una subida, tenemos una zona en torno a los 35 de doble techo, no sé la figura que hará, no lo sé, y luego ya tendremos el recorte que debemos de tener, porque es normal y es en la etapa en la que estamos. Eh, entonces, creo que este movimiento hay que estudiarlo bien, hay que tenerlo muy en cuenta. No tiene por qué producirse de esta manera, es decir, eh, todo esto, vamos a moverlo, puede venirse más abajo, puede venirse un poquito más a un lado, puede venirse, o sea, vale, pero más o menos... Yo simplemente, eh, es algo que dibujé así, a, ya sabéis, a mano alzada, con lo mal que dibujo yo encima, pues creo que ese es el movimiento que va, que va a tener, ¿vale? Eh, en cuanto a Ethereum, que se hablaba mucho de él, bueno, pues primero, el SP500, evidentemente, lo está haciendo de maravilla, fijaros lo bien que lo ha hecho. La vela de hoy, de un 1.37, es muy parecida a la de Bitcoin, vamos a ver si tenemos por aquí directamente Bitcoin, que está en torno al 1,61, es decir, sube un poco más Bitcoin que el que el SP500, pero, ostras, eso es raro, ¿eh? que el SP500 sube tanto y Bitcoin suba menos. Evidentemente sale dinero de ahí, de alguna forma, o va menos dinero hacia las criptos, porque da más confianza el SP500, de alguna forma, pero tampoco el volumen es que sea, fijaros, ¿eh? el volumen de hoy, nada del otro mundo a pesar de, bueno de hoy de estos días de estos últimos días a pesar de lo que está haciendo vale el volumen ha bajado muchísimo con respecto a movimientos anteriores sp 500 vale y bueno vamos a ver qué pasa en la resistencia en la zona del 4.190 aproximadamente si es capaz de romperla o si no. Eh, RSI tiene para poder hacerlo. Ya vemos lo que pasó las últimas veces. Y mmm, la única vez que lo rompió fue cuando reventó el RSI por encima. También tocó la media de 200. También tocó la línea de tendencia que tenía. O sea, era una serie de cosas... Bueno, pues que nos decía, oye, que sí, que me voy para abajo. Pero, pero, esa línea de tendencia está rota y está hecho el pullback. La media de 200 tiene 50 y están todas al revés. Están para arriba, están alcistas. Completamente todas. Eh, entonces, bueno... Eh, sí que es cierto que normalmente, eh, si os fijáis, en estos periodos mmm, en los que empieza a subir de esta manera, cuando se cruza esta línea blanca que tenemos aquí con la línea morada, eh, la, nuestra línea eh, eh, nitro, eh, ¿Qué pasa? Pues fijaros que aquí cuando se cruza la alza ya llegamos a la parte de arriba. Aquí cuando se cruza la alza ya le queda muy poquito para llegar a la parte de arriba. Aquí cuando se cruza el alza igual ya le queda muy poquito para llegar a la parte de arriba. Y así continuamente en, en periodos de este tipo. Entonces, dentro de poco se va a cruzar a la alza. Puede ser que en la zona de resistencia o un poco más arriba vale se cruce y luego tenga que apoyarse en toda esta zona. Debería, Si va a seguir subiendo va a hacer eso. Si no, pues no podrá y tendrá que perder... pues. Esa zona, ¿vale? Eh, esto pasa, este, esta de la línea Nitro con las demás, valen para, para todos los mercados, y ¿eh? Por eso el script eh, la gente que está en el canal VIP lo tiene gratis, puede acceder a él y, pues, es una nota que os doy para que lo tengáis en cuenta y se veáis cómo... es su utilización. Por su parte, Ethereum, que dice, ¡Ah, nos vamos a tomar por culo! boom 2.000. ¿Vale? Ya estamos ahí. Punto de pivote. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Yo creo que todavía puede ir un poquito más, y si se nos va a este que tenemos aquí, en 20.165, oh, si ya llegase a los 2.342, ya sería la pera limonera. Pero si estamos dentro de esa criptoprimavera, y esa criptoprimavera todavía dura, va a durar hasta el mes que viene, es bastante probable que lo pueda llegar. Depende de la duración de la misma, ¿vale? El total Market, pues hoy, muy bien, fijaros el pedazo de vela maravillosa para las velas que hemos tenido, pues una vela de este tipo verde, maravillosa, un 2,5%, Genial. Y Bitcoin sigue recortando, sigue recortando. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho dinero del que ha entrado en el mercado se ha ido no a Bitcoin, sino a las altcoins. Esto empieza... Son ciclos, ¿vale? El mercado empieza a subir, empieza a coger dinero Bitcoin. Eh, cuando llega un momento en que hay bastante confianza, ese dinero se empieza a desviar hacia las altcoins. ¿Por qué? Porque da más dinerito, porque se mene, pega en un meneo más, más fuerte, un 1% o un 2% de Bitcoin. Puede suponer un 15% en una altcoin. Entonces, por eso se desvía ese dinero. Genera más riesgo, pero va para allá, entonces eh, tendremos algunas altcoins que se han portado muy bien, por su parte el dólar indés, toma a la parte de abajo, según se ha tocado el mínimo que tenía anterior, este, este que hizo aquí pum, ha parado vale, ha parado, vamos a ver qué pasa de momento las circunstancias tal y como están eh, favorecen al, al euro, así que muy bien eh, Gala por su parte, bueno, ahora vale, vamos a ir a las altcoins, no haga vale, en cuestión, porque encima ha bajado un 1%. ¿Qué tenemos en la parte más negativa? Pues tenemos eh, un 13% con la volatilidad, ¿vale? crypterion XUS, RAD, eh, Ajix, y bueno, pues es que ya veis que no han bajado nada, y ahí estamos aquí en el cero, es decir, no hay nada, no hay nada. Por la parte positiva... ¡Tachán! Pues todo ese dinero de la dominancia que se ha ido a las altcoins, ¿dónde está? Pues fijaros, un 40% para los LibreKids, ese dinero gratis. ANT, un 10%, Criterion un 8,33%, Badger un 7 y pico, Trias, bueno, bra, VRA, 7,60%. Los cortos de Bitcoin empiezan a subir, pero poquita cosa, ahora los vemos. Eh, FET también un 5 y pico. Fijaros la cantidad de verde que hay por aquí, por encima del 5%. Ya estamos en el 4, pues por la zona de los bueno, Ethereum, Neblio, Illuvium también, ahí los, los juegos andan por ahí dando las suyas, Matrix también por aquí, Kusama, Atom, Kava, o sea que bastante, bastante bien, fijaros. Eh, un verde bastante decente, un verde sostenido, así que guay, como el 2 sostenido, ¡Oh! pues eso. Eh, bueno, las cortos de Bitcoin, digo, acumulan, bueno, pues acumulan relativamente, es decir, eh, han subido un poquitito, ¿vale? Pero no es que sea mucho, pues es un 6% y yo lo que quiero es que va a seguir hasta que toque aquí ya veremos a ver qué hora es que toque aquí cuanto más vaya para arriba ahora para abajo ahora para arriba pues vamos a, a todavía no incrementamos la volatilidad si no tenemos unas velas muy mucho más largas así que bueno de momento bien eh, siguen siguen con muy po poca presión bajista es lo que es lo que buscamos para que termine de hacer este movimiento y hay amigos eh, dónde termina este movimiento pues ya lo teníamos marcado desde la antigüedad eh, desde tiempos inmemorables pero volvemos a recordarlo porque teníamos ese TP1, que ya cumplió con él. Ahora, Si nos fijamos, voy a ponerlo para que se vea bien en la gráfica. Vamos a hacer doble clic aquí para verlo. Eh, vamos a quitar incluso los indicadores. Uh, aquí. Ocultar indicadores. Y vemos que eh, subimos, nos hemos quedado en el TP1, hemos acumulado mucho en la zona, lo hemos roto, vale, y estamos aquí pues bueno, ya un, un tercio del camino hacia el TP2. Muchas veces, ¿qué, hace, ¿qué suele hacer este tipo de movimientos? Muchas veces vienen a la zona del TP2, 33, 33 y medio, y ras, se viene para abajo. Pero, claro, el venirse para abajo viene a recoger dinerito a la zona que es el soporte, el antiguo TP1, o la parte superior al menos. Depende, Va a depender mucho del el movimiento de qué, de lo que acumulemos en esta zona antes de salir a por él. De eso va a depender, sobre todo. Vamos a ver si es capaz, o... La parte que a mí me parece mejor, que a mí me parece más limpia, es venir a apoyarse a la zona de los 28.800 para luego ya ir con más dinerito, con más fuerza, con más ganas, recuperar, no sé, otra vez al alza. Lo sano sería lo segundo, pero que es que muchas veces el movimiento es ese, de repente acumula aquí un poquito y hace ras, pero claro, igual que hace ras, hace pim, pam, toma la casitos y a partir de ahí, cuidado, ¿vale? Apretarse el culo. Depende también de la figura que nos haga y, bueno, pues lo iremos vigilando, evidentemente que para eso estamos. Y en semanal es interesante ver otra cosa que tenemos que vigilar sin... Pero, pero, pero, pero así, sin sin despeinarnos, ¿vale? A ver si puedo... ¿Por qué no me sale? Ah, vale, porque los tengo ocultos los indicadores. Primero, importante, ¿vale? Eh, ya sabemos que aquí bajo el volumen, ¿vale? Por aquello de lo de, de lo de... Binance, pero ojo, ¿vale? Que ahí está. Eh, por otra parte, el RSI está yendo a unas zonas muy altas en semanal. Eh, no sé por qué yo no aquí ahora mismo no lo veo. No entiendo por qué. Ah, vale, ahora ya me sale. Venga. Eh, entonces, cuidado, porque el, eh, ¿dónde acaba la cripto primavera? Pues cuando lleguemos a tocar, seguramente la zona de 70 puntos. Podemos hacer uno, a lo mejor, dos dientes de sierra y luego ya irnos para abajo. Cuidado con estas cosas, porque es lo que ha hecho. Otras veces, ¿veis? Quinto primavera, vamos arriba, tocamos unos dientes de sierra y ya nos vamos para abajo. Y esta caída, que parece una chorrada, no contamos la del COVID, evidentemente, pero desde el máximo que hizo en junio de ese año, pues hasta el mínimo es un 53%, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más arriba nos vayamos ahora, más colchón tenemos para eso. Pero claro, si ahora tenemos que caer, imaginaros, desde el TP2, yo qué sé, eh, o la media de 100, pues un 50%, eh, ojo que ojo, ¿vale? ojo, que nos marca la zona de mínimos desde esa zona, ¿vale? no creo que lleguemos a la zona de mínimos no, no lo creo, va a depender de muchas cosas y mucho sobre todo de la economía global pero hay que vigilarlo y hay que tenerlo muy muy en cuenta eh, no me gusta ser alarmista, pero me gusta sí que ir avisando, porque yo, ya sabéis que a medida que sube el valor que baja baja mi desconfianza y mi riesgo ¿Vale? Entonces, simplemente os lo digo, es que habéis ese avisador. ¿Vale? Bien, así que poco más que añadir, chicos y chicas, eh, espero que estéis bien, que todo vaya, vaya fantástico, apuntaros al sorteo en el vídeo de ayer y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Tío, chao, chao.